Para hablaros del demonio de hoy, estoy aquí para hablaros del demonio de hoy, yo estoy aquí para hablaros del demonio de hoy, estoy aquí para hablaros del demonio de hoy, estamos aquí para hablaros del demonio de hoy, estoy aquí para hablaros del demonio de hoy, yo estoy aquí para hablaros del demonio de un personaje de ficción, un personaje de ficción, un personaje de ficción, un personaje de ficción. Un personaje de ficción Un demonio Que quiere gobernar el mundo Es un demonio Que quiere gobernar el mundo o sea, no sé. Capaz de dominar el mundo En la vida real Que quiere gobernar el mundo Bueno, no, pero Un personaje de ficción que ha venido aquí que no ha venido aquí es Qué raro. Vamos a hablar de un personaje hecho un flash. He yeah. escuchado sonidos. Voy a abrir la puerta a ver si hay alguien de verdad. Llama a la puerta. Pero antes, vamos a abrir la puerta. Pues no hay nadie. Bueno, ahora vamos. Vamos, vamos a enseñaros ese fantástico recorrido para saber. ¿Quién está detrás de esa puerta? ¿Quién llama? No hay nadie. Qué raro. Esto está bien. Continuamos. Pero antes vamos a abrir la puerta. Porque están llamando. Pero antes vamos a abrir la puerta. Nos encontramos frente de la puerta. A ver quién hay. ¡No hay nadie! No me lo puedo creer. Qué raro. <risa> Abre, que estoy aquí abajo. <risa> Detrás de la puerta. Me ha parecido sentir unas voces. Vamos a volver a abrir. No, no hay nadie que sí, que estoy abajo. Mírame, demonio de qué haces aquí. Qué alegría de verte, hombre. No te esperaba. Va, pasa, pasa. No me tenías que hacer una entrevista. Sí, sí, pasa, pasa. Vamos a hacerte esta entrevista tan fantástica que tú dices. ¡Eh, hey, demonio de pasa, pasa. Ay paso ¿Que no me tenías que entrevistar? Si sí que eres alto, ¿no? No, eres tú que eres bajo Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y qué me iba a contar? Que hoy vamos a hacer una entrevista Eh, me puedo poner en la cama, es que aquí sentado no me puedo levantar Vale, que te toco ¡Ah! Gracias. ¿Qué pasa? Muy bien, vamos a empezar la entrevista con el demonio de un personaje de ficción, ahora sí, en la vida real. Pregunta. Primera pregunta. ¿Te gusta ese...? No, no sé. ¿Ya? Ya no... Ya no nos queda mucho tiempo. Nos tenemos que despedir, pero antes, una foto de recuerdo. Ven ¿No demonio.